Al, al, al invitado exacto claro. ahí, ¿eh? así es, amado no, bueno, no bien señores, decíamos uh, hace un momentito antes de los whatsapp que está con nosotros el ingeniero Olmedo Cava Olmedo es el director nacional del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI una institución que tiene mucho que ver con el área agrícola de la República Dominicana eh, y bueno, y con todo lo que es los recursos hídricos, ¿no? una de las cosas más importantes que puede tener una nación Y más una nación como esta, que es una isla Así es que Olmedo, que es un veterano entre nosotros porque ha venido mucho a este programa Y ya nos conocemos y nos, tenemos muchísimo aprecio eh, mutuamente eh, Todos nosotros con él y él con todos nosotros ah, Vamos a darle el, el, el saludo, buenos días Olmedo, ¿cómo andas? <coughs> Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Gracias días. por estar aquí. Bueno, honrado. Tu, estar, tu, tu apretada estar, agenda. Honrado de estar en, en, en, en este programa. Así verdad, es. Que es un, Olmedo, que de queda aquí, mis amigos magistrados, sí. Carolina igualmente que nuestro amigo Rodríguez y Yayan. En eh, eh, eh, ese entonces me mucho. Eh, que llegué no ah, sí. okay, y no tuve tiempo de darle un saludo especial a Entonces, <ríe> cuando termine el programa... A ver, eh, mira, eh, mis aprecio. las gracias. El presidente de la República estuvo en la zona en el día de ayer en una actividad totalmente institucional, sí. básicamente. Eh, ¿qué, ¿Qué trajo el presidente para la provincia Duarte, para San Francisco de Macorís? ¿Cómo tú puedes calificar esa visita, esa, esa visita que nos honró en el día de ayer bueno, con el, el presidente de la República de Dominicana? De Adelante. Estuvo aquí, ¿verdad? Sí. Completo. Mira, sí, sí, la verdad es, verdad. es que eh, el presidente ha establecido realmente eh, una modalidad o, o, o realmente un estilo. Y un compromiso también que lo había propuesto en, en la campaña y es de ir eh, directamente a escuchar y también ir con las soluciones a cada una de las provincias del país. Este es el octavo eh, consejo de ministro que se hace en el actual gobierno y la verdad es que es, es una actividad ya parte de, de lo que es la ejecutoria del gobierno eh, muy, muy interesante y diríamos de suma importancia para recoger realmente eh, lo que son, lo que indican los estudios y eh, la problemática de cada provincia y entonces definir soluciones. Eh, ayer, el presidente estuvo aquí con el Consejo de Ministros y con algunos directores administradores que invitan a verla a, a la actividad y se pasó revista a la provincia de Duarte. Miren, eh, muy importante Un, realmente ahí estuvo el ministerio de economía planificación desarrollo dando los diagnósticos de la provincia verdad en todos los aspectos eh, en desarrollo eh, lo que corresponde a la salubridad lo que corresponde por ejemplo agua potable a todos los índices verdad que influyen en el desarrollo humano y, y sobre esa base entonces planificando lo que y lo que tiene el gobierno planificado para resolver eh, los problemas, ¿verdad?, que, y las necesidades de, de, de la población. Igualmente, el eh, director de, de, de Impuestos Internos también hizo una intervención eh, con respecto a, a, a cómo eh, los que son los contribuyentes, cómo se manejan esas contribuciones. Igualmente, el director de Aduana hizo, eh, hizo también, en base, por ejemplo, a, lo, a, a los... Y lo que tiene que ver básicamente con los dealers, verdad, los vehículos y demás, eh, y además con las zonas francas que están instaladas Agri aquí en San Francisco. Zonas especiales, zonas especiales, zona francas, aquí tenemos seis zonas <ríe> francas especiales, Correcto. la cantidad de empleo que tiene esa zona franca, o sea, realmente un diagnóstico eh, traído directamente a la provincia, nunca visto y discutido. Y agricultura, ¿cómo estuvo? También ahí estuvo el Ministerio de Agricultura, con todo el trabajo que viene haciendo, las inversiones. Eh, las inversiones que se van a hacer, por ejemplo, en, en lo que es eh, el renglón de cacao, de café, eh, el banco agrícola con facilidades, en fin, todos los sectores que inciden en, en el desarrollo eh, de la provincia y que están comprometidos con el desarrollo de la provincia, se hizo un planteamiento bien eh, eh, en base a las estadísticas o las que se tienen en, en, la, en la actualidad. Y sobre esa base se está programando lo Que son las inversiones aquí Óigame bien, no son Visitas, son visitas Anunciadas, visitas eh, no que No son van, sorpresas No son sorpresas, no. visitas anunciadas Pero visitas realmente Con un equipo institucional del gobierno eh. okay. No estamos improvisando Todas las autoridades Del gobierno central que tienen que ver Con el aporte Con la problemática de la provincia Traen su, su, su Resultado, y aquí entonces se plantean, incluso ya vienen con formulación para fines de, de, de inversión. ¿Qué inversión, de se, inversión se estima que se estaría trayendo a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís mira, como cabecera? Eh, mira, eh, con respecto a la provincia, aquí si sumamos todos los aportes de, de las instituciones del Estado, estamos hablando que lo que resta este año y lo que inicia el año próximo, está hablando de inversiones, ...de aproximadamente 10 mil millones de pesos. ¡Wow! 10 mil millones de pesos. ¿Y esto es o Bueno, eso, Antes no se cuatro. había impactado, no se estaría... Es decir, esto sería único porque antes nunca habíamos visto que para la provincia de Duarte... Una, ...un volumen de esa naturaleza. Bueno, pero es que además, tenemos que buscar, por ejemplo, en los 20 años de gobierno del PLD... Uh -huh. ...tú buscas las inversiones de no, importar no, no, y, no, no, y no. prácticamente... Todos tenemos que estar contentos, incluso claro. eh, vi hoy en televisión a un dirigente de la Fuerza del Pueblo donde decía que realmente el abandono que realmente estuvo el PLD, los gobiernos del PLD con, con la provincia de Duarte y la ¿Qué, región. ¿Quién fue ese dirigente? En sentido general. Imagino que era del PLD cuando... Claro. Dirigente de cuando... mucha importancia, mucha incidencia, sí. eh, eh, el senador de, de, de Hermanas Mirabal, hace referencia tía. a esa inversión. Pues, pues, Por el Okay. Sí, Carolina. Eh, me gustaría si, como usted estuvo en la actividad y aunque no tenga directamente que ver, pero escuchó al, al ministro de Agricultura. Nosotros como provincia somos una de las que en aspecto de agricultura eh, tenemos los mayor porcentaje de producción, lo que tiene claro. que ver con el arroz que se consume en el claro. país, la exportación de cacao y demás. Y hemos escuchado la necesidad de la especialización, de, de, de, de para producir en, en la medida que, en o sea, los niveles que se produce Escuchaba también una vez que teníamos acá en el programa eh, al presidente de la Asociación de Agricultores, donde hablaban que no tenían un. de arroceros. De arroceros, que no tenían eh, algún instituto de capacitación, de especialización claro. para la provincia, partiendo de la importancia que tenemos en ese sentido. No sé si ha escuchado, si bueno, sabe sobre eh, esto. Eh, el... Y de la cañada mm. del diablo. Para claro, que qué, nos eh, diga. ¿Qué cañada es eso? Eh, el ministro. Así que se conoce. <risa> eh, el Ministerio de Agricultura es una sí, excelente. Eh, exposición sobre la realidad en el caso de la provincia de Duarte sí. yo, yo el eh, que, eh, que tenga dudas, solamente tiene que pararse en la autopista en la carretera de, de San Francisco de Macoría, Anagua, sí. para que vea cientos de camiones en producción sí, sí, sí. aquí mismo, tú visitas todos los supermercado de San Francisco, y pregúntale para que tú veas, después que comenzó la cosecha de arroz, cómo se ha dinamizado pero podemos ir a Villarriba a Pimentel, a Castillo lo que está pasando con la producción de arroz en esta provincia y en el país es algo increíble. Y no porque lo diga yo, porque yo incluso no estoy tan identificado, o por lo menos antes, sí. ahora sí ya con la posición que ocupo. Pero lo, los mismos productores, los líderes del sector, eh, le pueden preguntar a Manolo, eh, Manolo aquí de, de, de, de, de, de Tavares, o cualquiera de los líderes, para que ustedes bueno, vean lo, eh, lo que ha pasado. El viernes pasado tuvimos la reforma y doña Mora nos dijo que cuando yo le hice la pregunta respecto a lo que se requería para continuar el proceso de desarrollo de esa comunidad, dice, mira, lo primero que tengo que reconocer es que el gobierno de Luis Abinader ha dado continuidad de Estado. Es decir, parece ser que ella reconoce que había una especie de planificación ...con respecto al arroz o a la producción de alimentos en la República... ...que ella entiende... ...Luis le ha dado énfasis a la garantía. Bueno, eh, la planificación de la cosecha... ...la hizo el actual gobierno. Recuerda que esa siembra se hizo a final de noviembre... ...y a comienzo de diciembre. Sí. Eh, o sea que esa planificación... ...y la preparación de la tierra y la variedad del arroz... Eh, una, una ...ahí viene unos estudios que hizo Agricultura la semilla que se usó en la, en la siembra del arroz, que fue realmente un trabajo de los técnicos eh, co en combinación ¿verdad? Con, con, con, con laboratorio, ¿verdad? lo que tiene que ver ya con la producción de la semilla que, que se sembró y realmente ha sido todo un éxito. También hay que reconocer eh, la combinación que ha habido entre la agricultura, el Ministerio de Obras Públicas y el INDRI eh, para dar el soporte a los caminos, eh, de interpacelario, okay. ustedes pueden lo pueden ver en Bajo Yuna, sí, el ¿no? mejoramiento de todos los canales y limpieza que nosotros hemos hecho, no solamente en la provincia de Duarte, en María Trinidad Sánchez también. Un dato eh, que eh, nos daban allá, perdón eh, Olmedo, sí. es que cuando llueve le cobran 200 pesos para eh, cruzar por saco de arroz, eh, porque no, tiene la, no hay un puente, no tienen las condiciones del transporte en esos momentos, porque el, el río, o sea, no tiene la, la capacidad de pasarlo, no o sé sea, qué información tiene. Porque eso pues, es la, la parte baja ya del Yuna, eh, eh, pero ya eso, incluso obra pública se comprometió a construir un puente. Okay. Hace como aproximadamente un mes hicimos una visita con el Ministro de Obras Públicas y ya se está trabajando en eso. Yo estoy seguro que en los próximos meses, incluso ustedes pueden eh, dar testimonio, lo van a a ver, pues vamos a invitarlo. Olmedo, una pregunta. Eh, ¿Se trató la inversión para definitivamente darle eh, con, eh, término a la carretera que une a San Francisco con la zona turística de Río San Juan? Mira, lo más importante... Eso, y, eso y hay usted, un tema tuyo sí. que es la, la presa. Sí, mira, hay un tema eh, con respecto a las inversiones que ya han sido de referencia. Si tú sumas las inversiones que va a hacer INAP en la provincia con la intervención del alcantarillado sanitario de Pimentel, el mejoramiento de todo el sistema de agua potable de la provincia, con números exactos y que se están realizando en esta actualidad. Si suma las inversiones de agricultura, en cuanto eh, a lo que se ha aportado en tasa cero, todas las inversiones en los lo caminos, mil millones de pesos que dedicó el presidente para fomentar la producción de cacao y de café, más de mil millones, señores. Eso, eso es una realidad, ¿eh? que ya están en presupuesto para fomentar eh, lo que son el incentivo de siembra de esos dos productos, ¿verdad? Igualmente suba las inversiones de obras públicas, que él, por ejemplo la, se va a hacer las calles de Pimentel, eh, aquí los barrios de San Francisco de Macorís se han intervenido, eh, la, la calle carretera que conduce en la zona por aquí de, de, de, de, de ...de la espínola, donde está la espínola... ...la diferente etapa de la espínola... Yeah. ...igualmente Madeja... ...toda esa zona que el ministro visitó recientemente... ...viste el valle... ...si sumamos además las inversiones del INDRI... ...que viene haciendo... Eh, ...las alcantarillas que venimos haciendo... Eh, mejoramiento de los canales... Eh, ...también nosotros tenemos contemplado... Eh, ...iniciar... ...está en su etapa final ya el diseño... ...de lo que es el proyecto Aglipo 3 que incluso ya cuenta con financiamiento, y prontamente lo vamos a anunciar ya, eh, eh, que es una inversión directamente a la provincia de Duarte, y una inversión de 100 millones de dólares. Estamos hablando de, de, de alrededor de 6 mil millones de pesos. Olmedo, ¿y que cuatro se años a invertir dan para la provincia todos? Duarte. Usted, usted está hablando de usted van a voltear la provincia de bueno, Duarte de arriba abajo. ¿Cuatro bueno, años eh, dan para eso? Nosotros tenemos compromiso primario con la provincia de Duarte, sí. ¿verdad? pero también eh, las inversiones... Que se están haciendo a nivel de todo el país, porque son inversiones estudiadas, inversiones equilibradas, sí. porque por supuesto hay que repartirlo, ¿verdad?, de acuerdo eh, eh, a los estudios y, y también tomando en cuenta la zona productiva, pero también la zona más deprimida, para que se forme un equilibrio. No podemos coger los recursos solamente eh, para, para, como pasó en el pasado, ...que las grandes inversiones se hicieron en la capital... ...en la capital, por eso le pregunto... ...si cuatro años realmente. dan para hacer todo eso... ...y lo que bueno, se piensa hacer en todo el país... ...por eh, ejemplo, Pedernales, eh, Pedernales lo piensan voltear... ...y convertirlo en una zona bueno, totalmente porque turística... Es que ...se está planificando, aquí no hay sorpresa... ...son inversiones calculadas... <risa> ...estudiadas... No, eh, ...por ejemplo... En ...será el caso, necesario ocho no años... Ah, bueno. Por ahí. ...mira, bueno... Eh, ...en su momento... Ya, ya, ...en su momento... <risa> Si cuatro años no son suficientes, eso, habrá momentos de, de, de llegará pues, el momento de definido. Pero eso parte. no lo decides. Ah, Pero por ejemplo, en el caso de en, en el Una caso Pedernales, todos sabemos que ahí hay un acuerdo sí. eh, con el sector privado. Sí, sí. Y, de, y definida la regla de juego, clara y transparente, ¿verdad? Transparente. Estamos seguros que ahí se da inicio prontamente a, a esa Hemos, parte. Nos ha hecho un resumen a modo general sí, de lo sí. que pasó en el día de ayer aquí en San, Francia, y, perdón, en San Francisco. Perdón, salud pública, señores. No podemos. Sí. Salud Pública inauguró ayer dos, eh, dos eh, salas de emergencia. Uh -huh. Visiten a Pimentel. Yo lo invito a que hagan un reportaje en Pimentel. Pero vayan, vayan, vayan a, a ver lo que es la, la, la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Pimentel. Señores, más de 25 años. Todo con aire acondicionado, con equipo moderno, alta vayan, Señores, vayan, aquí no hay una clínica. Yo diría, quizás, no sé, no me quiero arriesgar. Sí, de top, pero que tenga la condición. Que una clínica, parece una clínica no, no, pública. No, eso es, es una clínica. Eso no. es una sala con los estándares de, de, de, de, de una sala de emergencia de un hospital. De un país de, de, de, de, de desarrollado Olmedo, Atención el doctor Antigua Vamos a coordinar para ir a, al hospital Sí, lo pueden hacer Olmedo, lo pueden eh, hacer. Vamos, para y, allá. sería importante hablar de su gestión en el INDRI Que tiene para San Francisco de Macorís Le mencionaba la cañada del diablo Que así es que se le conoce, aunque Francisco no quiere que diga así es eh, Que ha sido una de sus promesas de resolver sí, ese este problema sí. Que San Francisco de Macorís tanto anhela ¿Qué, ¿En qué está su gestión? ¿Cuáles iniciativas? ¿Qué proyectos tiene? Ese proyecto está en su etapa final eh, eh, el, los estudios los estudios en etapa final incluso en eh, el consejo de gobierno eh, nosotros eh, eh, anunciamos de que lo, que lo que son los recursos para la primera etapa, ya el INDI lo tiene a su disposición porque, ¿En qué consiste? La, una, eh, eh, bueno, la primera estamos ajá. tratando de, de, de, de ver si, si los recursos nos dan a por lo menos llegar hasta la hasta la calle Sánchez desde, desde, desde el inicio desde hasta la calle Sánchez eso es, más o menos, eso es más o menos lo que hemos estudiado y luego entonces ya estamos trabajando también la segunda etapa ah, me imagino que eso debe estar acompañado de algún plan eh, con la sociedad circundante de, ese, lo, lo, de esa lo, comunidad lo, lo, porque todos operan en desechos hacia la cañada claro, incluso un plan eh, para, para la parte sanitaria también darle soluciones a, to, a todos los sí, es eh, a todas las la viviendas verdad eh, eh, que, colindan con, con, que son colindantes con la cañada eh, para darle un tratamiento a, a las aguas residuales para que no vayan directamente a la cañada. Incluso en su etapa final de diseño tenemos contemplado un puente de interconexión en la zona de los maestros para que se pueda cruzar de, de, de, en la zona ya de torillo Piantini, ya sí, del otro lado para tener una conexión bien, bien ¿Qué más. Mira, eh, y verdad, eso también que... es bueno que se sepa que lo estamos coordinando con la alcaldía de, de, de, eh. de San Francisco de Macoría en combinación además debo decirle a ustedes que aquí existen otras cañadas eh, diríamos de menos dimensión es, eh, más, más, más pequeña en, en cuanto a su en, en, en cuanto a su intervención en cuanto a recursos y también eh, a la zona que afectan, que también la estamos estudiando Vamos, nosotros queremos dejar eh, Por parte del INDRI y por instrucciones del presidente Esa parte Realmente resuelta en San Francisco de Macorís Mira bueno. una cosa, yo me preguntaba Que como si había una intervención De gobernación de, Del senador de, de los diputados Pero ya tú has explicado Que cada ministro Con dirección nacional En esta comunidad trajo su informe Es lo que tú quieres decir pero me preocupa mucho y escuché que está contemplado aceras con tenes y facilitaría la vida de, en este caso, de Siquio del Ayuntamiento claro, de San Francisco. Claro. ¿Cómo ustedes, al gobierno local, interactúa al gobierno nacional en esta etapa? Porque podría hacer que se, se acomoden y no con, culminen con una gestión municipal propia, sino por intervención nacional. Mira, es la, una preocupación. Mira, hay. realmente eh, hay un compromiso de, del gobierno central, del presidente, de ir en auxilio a las alcaldías. Todos sabemos okay. que los recursos de las alcaldías no, no, no es que no son suficientes. Por ejemplo, nosotros visitando los barrios de San Francisco de señores, mm. señores, eh, no, hay una intervención urgente, urgente. Pero así otras ciudades del país. Y realmente. En el caso de San Francisco va a haber una intervención, se va a hacer una intervención profunda. Quiero destacar, que me permitan destacar, sí, sí, sí, bueno. la propuesta de Franklin Romero. Franklin ha una propuesta, 3R. que ustedes la conocen, sí. 3R. la 3R. Sí. Solamente la inversión de Franklin, ahí casi se está llegando a los mil millones de pesos, óigame bien. La inversión que, que él propone. La inversión que él propone, okay. que en los próximos meses ya eh, se va a dar inicio, después que se haga de las licitaciones y, y se pasen los trámites, trámites correspondientes Bien. esas inversiones son fundamentales para San Francisco solamente esas inversiones están aproximadamente por los mil millones de pesos vamos a invitar al senador para que nos explique las tres a Pero no, señores, que... tú sabes una cosa que no nos ha visitado Ha estado Todo con siempre nosotros. ha sido alike. Olmedo Cava Romano, un hombre de acá un hombre bueno pero bueno, y los romanos Don eh, Edomundo ese, ese, sí, Gume. También, también. Gume, Gume está, ¿sí? Estamos bien, Gume, Gume ha estado con están todo ahí bien. Eh, hay Mirá, una queja generalizada eh, en el PRM. Director ¿Qué con los del Intrio, Olmedo Cava ha estado con nosotros. ¿Qué otros? pasó? Con los empleos del PRM. Eh, eh, se está trabajando es en esa, esa parte pregunta. y va muy bien. Eh. Va muy bien los empleos. Va muy bien los empleos, pero ah, no eh. vamos a descansar hasta que haya una participación, no solamente de los miembros del PRM, que es natural que quiera participar en el gobierno, claro. sino sector de la sociedad, que bien. nosotros tenemos compromiso van a estar incorporados a lo que es el, el plan de, de, generación, de creación de empleo del gobierno Qué central. Bien, bien. como no, gracias bien. Olmedo Cava director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos Indri que ha estado con nosotros un querido y gran amigo que gracias. ha estado con nosotros siempre que siempre que llamamos acude es de la gente nuestra. Vamos a la pausa. Gracias, Olmedo. Buen viaje.